Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El vídeo que subo hoy es uno de tantos vídeos que subimos en el canal de Armagfx y que yo personalmente te recomiendo de corazón mirar hasta el final. Eh, es, una entrevista, es una entrevista con un trader que en el momento de hacer la charla, que verás a continuación grabada, estaba, ha superado ya la primera etapa de una de las pruebas de fondeo y hace un par de días me ha... Pedro, esa persona se llama Pedro, es un chico bastante joven eh, que tiene un desarrollo como trader brutal, sobre todo lo, uh, lo ha conseguido en, en muy poco tiempo, cosa que me ha sorprendido muchísimo, así que yo creo que todos podemos aprender mucho de él. Eh, entonces, Pedro, me, hace un par de días me ha comentado que ha superado ya la segunda etapa, así que al día de hoy es un trader fondeado. Pedro, si estás viendo este vídeo, uh, te doy enhorabuena, te felicito de todo el corazón, de verdad, te lo mereces. Y todos los que estáis interesados en conseguir una, una, una cuenta fondeada o queréis ser uh, consistentes y rentables en el trading, yo creo que esa, esa entrevista, esa breve charla os va a dar un montón de ideas y herramientas, eh, los cuales podéis eh, implementar desde el día de mañana en vuestro día a día y así mejorar resultados de vuestro trading. Bueno, eh, espero que el vídeo te guste. Uh, bueno, estoy seguro que te va a gustar. Eh, puedes darle like ahora mismo y coméntame luego qué tal te ha parecido. Vamos a ello. La estrategia que usas, ¿cuál es? O sea que cuéntame un poco sobre todo qué es lo que te llevó a aprender trading, por qué interesaste en... en... En empezar en el trading, ¿no? o sea que empezaste por, por seguramente no empezaste no por, por operar con atas y no en futuro, seguramente, seguramente. <risa> Empecé operando porque un amigo me, me comentó acerca de, de Forex. Uh -huh. Me comentó acerca de Forex, me dijo que lo que se hacía y me invitó a una reunión, resultó ser un multinivel, pero yo soy de México. Uh -huh. Entonces, fueron los pioneros como ellos, y me interesó la parte de las inversiones, pero no, no de multinivel. Entonces me retiré de, pues de ahora sí que de eso, pero empecé a investigar por mi cuenta. Empecé a investigar, eso fue en el 2016, hace tres años. Uh -huh. Pues al principio operaba en XM, ¿no? Con los bonos que te dan de 30 dólares, este. Ahí, Lo pues, típico, nada, no la verdad es que no era nada nada centrado, ¿no? Nada serio, sí. Y, sí, no era nada serio. Era desvelarme en la madrugada, dejar la operación, estar volteando cuando se movía, unos pips. Eh, y poco a poco fui, fui investigando un poco más, me fui metiendo. Un amigo de Colombia me, me comentó acerca de los futuros. Uh -huh. Me comentó que se necesitaba más capital. Estuvimos platicando y me interesé Empecé a leer un poquito más acerca de ello. Uh -huh. Y hace este año y medio conocí que... Pues conocía la estrategia de de manipulaciones, de compra-venta institucional. Uh -huh. Que es del método Wyckoff. Entonces, bah, descargué el libro de... El método vaico, me puse a uh -huh. leerlo y por ahí fue que empecé, ¿no? ¿Ya la, la ¿Eh? parte siempre fuiste que... autodidacta o hiciste algún curso? No, o fui siempre... totalmente autodidacta. Perfecto. Entre YouTube y, y pues lo que hay ahí en Internet y el libro, fue que empecé. Después uh -huh. me puse un poco a, a ver a, a... A Vincent, a castellano Sí, es un crack, sí. <risa> y... Y la parte de la psicología, yo creo que todo se le había aprendido a él, ¿no? Correcto. Entre que operaba y no operaba porque yo trabajo. Trabajo en una casa de bolsa. Uh -huh. y, Qué interesante. Sí, por los horarios como que no me permitía. Entonces descubrí que, que pues podía descargar la plataforma de Ninja Trader y que podía simularlo cada mes, ¿no? Cada mes podría abrir una cuenta diferente. Empecé ahí un poquito a indagar sobre el volumen, <coughs> sobre los springs, sobre los soft trusts. Y, y pues así porque me que me tire lleno a esto mm. ya después conocí a ti vi unos videos porque sigo a alguien en Instagram que subió el tema de order flow y le pregunté que dónde podía investigar eso y me dijo chécate el perfil de Armaga FX mm. Y, y, pues, ahí. Entonces, Oye, si, si este alguien está ahora, ¿no? sí. Por ahí, pues, que saludos de mi parte. que Muchas gracias por recomendar. Por recomendar. Sí. Y, y, pues, así fue, ¿no? Ya conocí, por ejemplo, lo que son las... Pues, ahora sí que los gráficos de order flow. Uh -huh. Cómo interpretar el volumen de una manera diferente. Los clusters. Y... Los vale, Big vale. Trade, que me han servido bastante. Y la realidad es que ahorita opero con manipulaciones, opero uh -huh. y UpTrust a favor de tendencia uh -huh. y nada más. Es lo único que está apoyado, con, con, obviamente, estás, del volumen y del order flow. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas con la metodología de, de Baiko O sea, que quiero decir que no veo tu pantalla. Eh, ¿Pero operas con, con, con el order flow o es simplemente el, el buy-off puro y duro? O sea, el, el indicador de volumen y, y velas japonesas. O utilizas también el order flow, en parte. Mira, tienes déjame ver cómo te puedo compartir la pantalla. Sí, hay un botón verde en el centro, en la esquina. Le tienes que dar ahí y luego, continuación, confirmar. Ahora. ¿Ya, ¿Ya se puede? Sí. Ok. Verás, lo que lo que identifico son las maniobras. Uh -huh. Opero con velas japonesas, pero. Utilizas eh, también la parte de volumen, también utilizas el delta, ¿no? Utilizo delta y utilizo volumen. Y aquí, uh -huh. pues aquí está mi market profile, ¿no? Uh -huh. Market profile dinámico, perfecto. Uh -huh. Exactamente. Y ya si quiero tener un poquito más de... de. Bueno, eso es, es para contextualizar todo, ¿no? Correcto. Eh, y operas, eh, bueno, el gráfico que me acabas de enseñar es de H1, o sea, que tú operas en H1 o normalmente miras el contexto en H1 y luego bajas a un time frame eh, inferior para, para bueno, pues para ajustar la entrada. Como, cómo, ¿Cómo es un poco para, para yo hacerme la idea de cómo es tu operativo, okay. cómo es tu estrategia? Contextualizo en H1 y luego bajo a, al gráfico menor. Correcto. Y en este en el H1 identifico posibles zonas mm. de alto volumen y springs. Y ya en, el, en cinco minutos es donde opera. Si puedes ver, aquí está. La compra, sí. El día de hoy. Ajá. Mm -hmm. Fueron dos operaciones. Y aquí está el Big Trades, ¿no? Sí. Eh, sí. Entraste. Eh, vale, sí, coincidimos contigo. Porque yo hice... Hice la misma entrada. No, no la primera, la primera no, la primera no. La segunda sí. La segunda, esta. donde tienes después de este velón gran, gran, grandísimo, sí. Rompiendo el máximo histórico, justo. Justo aquí. El, el día. El día. el día, Hoy es el 12 de diciembre, ¿no? Justo. Sí. sí. estos cortos atrapados, sí, justo hice esta operación. La mismísima, ¿eh? Muy buena, muy buena esa. Coincido plenamente contigo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que nunca hemos hablado antes, ni, ni, ni, ni siquiera tenemos la misma formación. O sea que el background tuyo Ajá. es muy distinto al mío, porque yo empecé, bueno, empecé como todos, eh, viendo también un poco de Forex, tal, pero digamos que nunca me he interesado por Baikov. ¿no? Yo siempre opero con, o sea que desde, desde que hice el salto a, a los futuros, empecé con Ninja Trader, eh, y okay. ya directamente, muy casi enseguida hacer el salto eh, me dediqué a bueno a investigar sobre el order flow al final y pues acabé haciendo un curso y fíjate que qué curioso no que, que realmente dos sistemas completamente distintos entrada hicimos la misma, entrada. Y, la misma <risa> entrada Qué curioso pero sí sí básicamente todos los a ver eh, no sé exactamente los detalles de tu estrategia por cierto operas en, en demo o, o es real ahorita estoy en una cuenta fundada en una cuenta fundada pero, y que estoy en la va? en el paso 2 de la cuenta fundeada de Top Step Traders. Ah, ok. ¿Cómo, ¿Cómo, qué tal te va la prueba? Bien, fíjate que el paso uno lo pasé hace, en noviembre. No, en, a finales de octubre. Vale, el estás mes ahora en el paso dos. Ajá. El mes pasado casi no pude operar y este, porque tuve algunos problemas con la, con la plataforma y con el, la conexión de Readme, que mis horarios. Entonces, hasta ahorita, porque... Después de dos semanas volví a operar hoy. Uh -huh. y, pero me ha ido bien. Afortunadamente estoy a, a 10 puntos. de uh -huh. Yo opero dos contratos. Opero dos contratos, entonces estoy a dos puntos de cumplirla con el objetivo. Y pues ahí vamos, ¿no? Ah, genial, genial. Pues muy bien. ¿10 puntos te faltan? 10 tics te refieres? No, 10 puntos. Me faltan, que son 40 tics, para llegar. sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿operas exclusivamente Mini S&P 500, entonces? Sí, solamente opero eso. ¿Por qué decidiste operar Mini S&P 500? ¿Por qué no...? ¿Por qué? La verdad, porque, porque aquí, la verdad aquí es en Europa, aquí en Europa es... está muy de moda operar DAX. que En mi, de esta, sí. opinión, en mi de esta opinión, es un mercado muy difícil de, de operar. Sobre todo porque tiene... Sobre todo la gente que opera con el volumen, con el volumen cluster, me refiero. Eh, por el tema de que hay... Que tiene un mercado muy volátil y... Por tanto, pues tiene ¿no? poca liquidez, que tiene poca, sí. pocos contratos que se cruzan ¿no? en los clústeres. Entonces, claro, los movimientos es que no hay dónde cogerlos. ¿no? Eh, entonces, es eso. Pero está muy de moda. Entonces, me pregunta mucho, oye, Eric, ¿y tú por qué no operas con DAX? Y DAX, ¿qué te parece tal? Entonces, te hago la misma pregunta, ¿no? Te la redirijo a ti. ¿Por qué elegiste el DAX? Bueno, entiendo que en tu caso es también por el horario, ¿no? Porque tenemos siete, siete horas de diferencia. Es siete horas menos en México, comparando con sí. España. Entonces, cuando yo... Entro a trabajar, que estoy en la compu, es cuando coincido con el mercado de, de Chicago. Uh -huh. y, y la verdad fue porque era con el que estaba más familiarizado desde que empecé a estudiar. Uh -huh. Todos los videos, todos los... La mayoría de la, la información que tenía era sobre, sobre el, el mini S&P. Uh -huh. Entiendo que es, el, es de los más líquidos y uh -huh. eso también te permite operarlo mejor, ¿no? Correcto. <tose> Eh, cuéntame un poquito más sobre tu estrategia. ¿Cuántas entradas al día sueles hacer? Eh... Puedo hacer aproximadamente entre 3 o 4 a la semana. Uh -huh. no. no operas mucho entonces. No, pero no mucho, haces pero muchas, muchas operaciones al día. Exactamente. Voy por 10 puntos. Bueno, mis objetivos son de 10 puntos. Uh -huh. Arriesgando uh -huh. 2,5. Con ratios de 4 a 1. Cuando Perfecto. llego a la mitad del objetivo muevo a break even y dejo uh -huh. que pase, no afortunadamente no no me cobran mucho de comisiones correcto gastan mucho en comisiones y, y la mayoría de las veces son a favor de tendencias sí fíjate que sí me costó mucho trabajo el, el quitarme la, la idea de tratar de adivinar o predecir lo que iba a suceder porque tanto en forex o con todas las, los gurús y todo eso lo primero que te dicen es, yo sé lo que va a pasar. Uh -huh. Lo que va a pasar en el mercado. Entonces, el estar esperando los giros, eso fue algo que me, que me uh -huh. costó mucho. Por ejemplo, el, el precio subía y yo vendía. Porque quería agarrar el giro, ¿no? Sí. Pero duré yo creo que seis meses así y hasta mediados de este año creo que dije, algo estoy haciendo mal. Uh -huh. No no a ir por la vida operando contra tendencia. Uh -huh. Y me dediqué a hacer un plan de trading bastante detallado en el cual pongo mis porqués entro uh -huh. para entrar y siempre siempre siempre es a favor de la tendencia para pues no atorarme no uh -huh. hago premercado en un día anterior en la noche del día anterior uh -huh. checo las las zonas y digo si llega esta voy a buscar irme en largo si pasa esto y es y así es como pero Muchas veces no se da, muchas veces no llega, por ejemplo, a la zona y se va o, o se nos fue desde antes de que aparezca cash. Pero pues, así es como estoy operando, así es como me ha funcionado y, y me gusta. La realidad es, es que... El hábito de entrar en contra de tendencia, yo creo que es una, también un hábito, ¿no? O sea que cualquier hábito, cualquier que sea, tanto bueno como malo, pero sobre todo los malos hábitos, ¿no? Que todo el mundo, que, todo, que todos tenemos malos hábitos y uno de los cuales... Yo, yo diría que, así que, a grosso modo, ¿no? obviamente no tengo, no, tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Eh, yo diría que los dos hábitos más habituales, los dos malos hábitos de traders más habituales con, con el que me encuentro, eh, entre los alumnos sobre todo, es el hábito de sobreoperar, ¿no? de tratar de estar en todos los, todas las fluctuaciones que, que hace el precio. Y segundo es, es esto, entrar en contra de tendencias. ¿no? Sin tener ninguna lógica, sin tener ninguna Simplemente, oye, yo tengo la razón y de aquí tiene que bajar, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a quitar este hábito? Porque sé que cuesta. Sé que, sobre todo los malos hábitos, ¡wow! Cuesta mucho. mucho. Pues, la realidad es que bueno, me No di creo cuenta. que la solución sea simplemente de hacer un trading plan, ¿no? Porque somos los, también, somos los maestros de saber lo que debemos de hacer y no, y no hacerle caso, ¿no? Sí, sí pues la verdad es que duré, yo creo que seis meses haciendo eso. O sea, vale, el fue operar... Es decir, que qué es lo que exactamente hacías para poder al fin, uh, finalmente quitarte de hábito. Ok, primero me di cuenta de que si tenía tres operaciones buenas, quería operar contra tendencia porque ya estaba muy caro o porque ya estaba muy barato y no podía estar así. Uh -huh. y, y resultó que de esas tres operaciones buenas que tenía, ninguna era. En contra de la tendencia. Entonces, afortunadamente, tengo un... Llevo un archivo de Excel y un archivo de Word. En el Excel pongo mis estadísticas. Uh -huh. Y en el Word, pues, le tomo la pantalla, anoto las explicaciones, los porqués, el contexto de la operación y el la retroalimentación. Uh -huh. Entonces yo veía que no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba y me puse a estudiar mis mis pues ahora sí que mis, mis datos, mis archivos y descubrí que la mayoría de las operaciones, si no es que un 50% de ellas eran en contra de la tendencia. Uh -huh. Y de esas no había ganado más que una o dos por tratar de adivinar. Me puse a leer a Mark Douglas con trading en la zona, un uh -huh. poquito de... Por cierto, es, yo creo que es, es el único libro. Eh, bueno, el, el nuevo Vivir del Trading no me no suele recomendarlo, pero el de Mark Douglas sí. sí. Sí. Creo que el de Mark Douglas es el único que si alguien me pregunta, oye, recomiéndame recomienda si mi que vale la pena. Fíjate que Vivir del Trading me ayudó la cuestión psicológica nada más. Uh -huh. En en esa parte de no operar en contra de la tendencia, creyendo que sabemos lo que va a pasar. Y uh -huh. hacer lo que el mercado te dice y no lo que tú crees que está sucediendo. Entonces, fueron un poquito de, de todo, ¿no? Que yo me di cuenta con mis números, que yo descubrí mis, mis porcentajes de rentabilidad, que me di cuenta que esos pues, las operaciones en contra de la tendencia no me servían y que iban en contra de las probabilidades. Un poquito de leer a Mac Douglas, algo de, pues, de vivir del trading y y pues verlos a ustedes, a Armada FX y a Trading de Futuros de Vincent, que siempre te hacen la, la aclaración de que operes a favor de la tendencia. Entonces, eso dije, si a ellos les funciona, yo por qué lo, yo que lo quiero hacer de la manera contraria, ¿no? Y fue, fue difícil. La verdad es que, como contextualizo, ocho horas antes de operar, Muchas veces veía que, que el contexto sí coincidía con lo que estaba sucediendo, pero yo quería hacer lo contrario. Uh -huh. Entonces fue quitarme ese, ese hábito, ese mal hábito que tenía. Pero afortunadamente, pues lo hago. Me costó trabajo, me costaba mucho trabajo llevar mis registros. Mucho trabajo. Sí. El, La disciplina el, es lo que más suele costar también. Si tenía un día malo, uh -huh. lo que menos quería hacer era llegar y anotar lo que lo que ha pasado, ¿no? Como me había equivocado. Pero, afortunadamente, pues me enfoqué. Tengo 24 años y dije, no puedo estar así durante otros tres años. Mm. Tengo que hacer las cosas diferentes porque me gustaría ser un trader. Y, y así... O sea, que tienes, ¿cuántos años tienes? 24. 24. ¿Y cuándo, o sea, que cuándo, con cuántos años empezaste? ¿Empezaste bueno, ya a hacer... El, a, que fuiste a aquella conferencia o...? Los 21 años. Los 21 años. Mm. Bien, como sí. yo... <risa> incluso no, incluso un po, incluso con 20 ya empecé a interesarme tal. Sí, sí, sí, sí, más o menos a esa edad. Que ya... sí, sí, sí. sí Que hace, hace años ya atrás, pero... Sí. <risa> sí, sí, sí, más o menos. Más o menos la misma edad. <risa> mm. Y... Esa es mi historia, así por como lo, lo, lo, lo he estado llevando a cabo, todavía me equivoco, me equivoco mucho todavía. Uh -huh. Hay malos, pero que afortunadamente creo que he logrado desarrollar la mentalidad de que son probabilidades. Y un trade es, es independiente del lo otro, entonces no tendría por qué afectar el resultado. Que eso también fue algo que me costó mucho. Dejar de tomar operaciones emocionales, dejar uh -huh. de de sobreoperar. Hmm. Como en la cuenta nos dejan, en la cuenta fondeada solamente nos dejan operar tantos contratos al día, eso fue algo que me, que me hizo que me aplicara. Para si no la pierdo. Entonces, sí. bueno, la prueba a la cuenta fondeada nos deja nada más un número de contratos y pues eso fue algo que me ayudó mucho tenerla limitante. Correcto. Sí, porque sí, sí, sí, sí. sí. Entonces, sobre todo mmm, yo creo que hasta cierto punto las cuentas fondeadas es... es... Eh, bueno, tiene sus pros, sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Como cualquier cosa de, en este mundo, o sea que no hay una opinión correcta, ¿no? Sobre ninguna, sobre nada, o sea que todo es bipolar al día de hoy. así es Entonces, es eso, es dependiendo de, de cómo lo mires. Eh, pero sí, sobre todo las cuentas fondeadas ayudas a llevar cierta disciplina, ¿no? Y eso ayuda, ayuda mucho en la parte psicológica y en la parte de, sobre todo, para los scalpers, ¿no? que es un gran desafío, un, un, um, un gran reto es no sobreoperar, porque el mercado presenta las, super, las oportunidades todos los días ¿no? y el arte del trader es elegir la mejor oportunidad. totalmente cierto Una cosa que me ha llamado mucho la atención, lo que dijiste, eh, lo de lo de, eh, de, de, de lo de ser disciplinado, ¿no? con, con, tu, con tu estrategia, con, con tus entradas. Eh, también otro o, otra otro de los errores que, que veo mucho es que la gente, cuando empieza en el trading, ¿no? todos parece... O sea, que llevamos las gafas rosas ¿no? y todo parece muy bonito. Y yo veo que uh, hay mucha gente que se, se desanima ¿no? después de un tiempo. Entonces, y lo deja. Correcto, sí. Pero no sucede no, yo creo que no es lo que sucede exclusivamente y únicamente con el trading. Yo creo que cualquier cosa, ¿no? Queremos adelgazar... Queremos ganar dinero, empezamos con el trading, ¿no? La, la primera dificultad con la que nos encontramos, lo dejamos frustrados, tal. Y ponemos a otra cosa. Paso lo mismo que vamos a adelgazar, ganar masa muscular, dejar de fumar, eh, dejar de comer chocolates después de las seis lo que sea, ¿no? Y yo, eh, porque también hice un vídeo en el canal, no me acuerdo ya, eh, donde trataba de explicar un, una, una, una, una, una cosa que leí en en uno de los libros que me encanta leer, que en vez de eh, motivarte por algo, es si, te gusta, si algo de verdad te gusta, es mejor invertir tu motivación en crear hábitos. ¿no? Es decir, crear buenos hábitos que cuando esa motivación inicial, no la que todos tenemos al, al empezar una actividad, no al empezar nuevo, un proyecto, una cosa, cuando desaparece, porque motivación inicial dura muy poco, ¿no? Entonces, que mientras es. la tienes, mientras la tienes, la en crear hábitos buenos que te llevarán, ¿no? Invierte en, en, en tenerlo y el hábito, una vez lo, lo hayas adquirido, ¿no? te va a durar para, para muchos años, o ¿no? quizás para toda la vida. Entonces, sí, sí, sí, sí. o sea que me, me hizo reflexionar mucho esta frase y me la has vuelto a recordar hablando ahora de la, de la disciplina. Yo creo que sí. es... Es una cosa esencial. Mira, yo de creo tener. que es lo más difícil que, que puedes tener en este mundo donde, donde tienes tanta libertad de operar como se te dé la gana y, a, y acatar no, tus propias reglas es muy difícil. O sea, el, el, eres tan libre que el único que te, que te restringe eres tú, entonces no estamos acostumbrados a eso. Mm. No estamos acostumbrados a tener tanta libertad ni a aprovecharnos de ella Y eso me costó bastante trabajo. Y fíjate que todo el mundo quiere libertad, ¿no? Pero hasta cierto punto es bueno, pero, pero no siempre. Sí, <ríe> no siempre, ¿no? Tener tanta libertad es bueno. Sí, es algo que leía, creo que leí de Mark Douglas, que, que este mundo es tan... Pues nadie te dice cómo operar, nadie te dice en qué momento comprar, nadie te dice en qué momento salir. Que cuando tú tienes el poder de decidir, no lo haces. Uh -huh. Y lo que quieres es y yo, yo te puedo estar yo estoy seguro de que eso si no hubiera decidido entrar en una cuenta fondeada y tener las limitantes que me ponen ellos uh -huh. tal vez yo estaría aquí ahorita uh -huh. yo bueno. seguiría como hace ocho meses uh -huh. otra otra otra cosa que me viene una pregunta que me ha venido a la cabeza eh... También, eh, bueno, veo que estás operando en tu casa, no tienes tu trabajo, tienes tu vida. ¿Cómo solucionas el problema de soledad? Porque trading, ¿no? muchas veces, bueno, trading es una actividad bastante solitaria, ¿no? por así decirlo. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy con un compañero en una oficina, entonces, pues, me animo un poquito más. Pero muchas, eh, durante muchos años de mi vida me quedaba en casa operando y sobre todo cuando llegué a España... Y para mí, recuerdo que fue una etapa bastante complicada, ¿no? El hecho de, de estar yo solo, sobre todo en un país donde no, conocía, donde, no, donde no conocía a nadie, ni siquiera hablaba bien el idioma. Entonces, esa etapa la recuerdo como una etapa bastante, bastante complicada. Eh, y veo que, bueno, no sé si tú operas desde, desde el trabajo, seguramente que no, no puedes, ¿no? O sea, que trabajas desde, normalmente operas desde casa. Normalmente opero desde casa. Cuando no puedo estar en casa, que son... Yo creo que opero algunas dos veces a la semana desde casa. Uh -huh. Porque son los días o trato de acomodarme a quedarme en mi casa en, pues en lugar de ir a la oficina. Uh -huh. Y en la oficina antes podía operar, pero algo pasó con el internet que ya no puedo descargar los datos de, de Rhythmic. Entonces ya, ya tengo acceso a la plataforma. Y en, pues en el trabajo tengo mis compañeros. El tema de la soledad no me afecta. Me afecta más el tema de, la, de que me distraigo. Uh -huh. con las cosas. O sea, cuando te... vienes a casa, ¿no? Cuando llegas a casa estás más centrado porque nadie te molesta porque estás tú solo, ¿no? O sea, que... sí, vale. no, no hago otra cosa más que estar uh -huh. pues, aquí en la, en la computadora, ¿no? Uh -huh. Y cuando estoy aquí, creo que es cuando me, me gusta más operar. Uh -huh. Me concentro, estoy muy tranquilo con una taza de café, un cereal y, y escuchando música, que así es como, como opera la mayoría de las veces. Y algo que me, que me ha servido mucho es separarme de, uh -huh. se acaba la sesión, anoto mis datos y para mí el día ya se acabó hasta las 10 de la noche que vuelvo a, a revisar el premercado. Pero durante ese periodo de tiempo que de uh -huh. las 3 de las 10, yo ya no me preocupo por abrir la pantalla, no me preocupo por... ¿Cuánto tiempo de media dedicas, a, dedicas al trading por día o por semana? Más o menos, aproximadamente. Mira, diario, aunque no opere, hago premercado. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo de... te lleva eso? ¿Unos 30 minutos? 30 minutos. 30 minutos. Y, pues, en la mañana, yo creo que pues, si opero, son algunas 3 horas que estoy parado o sentado frente al... Mm -hmm. vaya esperando la oportunidad, si no ha si yo, cierro el Pero no todos los días, como lo comentaste antes, ¿no? No todo, todos los días. Sí. Hoy, hoy pude porque es día festivo. aquí me en... ha salido un día redondo, ¿eh? Pero hoy ha sido también una sesión así eh, fácil, relativamente fácil, ¿no? Relativamente fácil. Sí, ha sido sí. una buena sesión. Pero toda la semana no había podido, ni la semana anterior. Entonces, yo creo que la semana, cuando tengo días de operación, son algunas tres horas, tres horas y media por día. Y algunas siete, entre siete y diez horas a la semana le dedico uh -huh. a estar operando. O bueno, a revisar el mercado, operar y anotar mis resultados. Vale, perfecto. Eh, ¿Cuánto es el... Otra duda que tengo, ¿cuál es el salario medio en México, en dólares? ¿Cuánto, cuánto cobra una persona estando trabajando siete horas, estando en la oficina...? Cinco días por semana en un trabajo regular, normal. No sea directivo de alto cargo ni nada de eso. 700 dólares es mucho. 700 dólares es mucho. 700 al mes. ¿Cuánto has ganado tú hoy con esas dos operaciones que hiciste? Porque eran dos contratos cada una. Eran dos contratos. Fueron... 200 y algo, ¿no? No, fueron 2.050. Ah, perdón, sí. 2000, 2050. Sí sí, sí, sí, sí, sí. sí, 2050. O bueno, sea que en un día realmente puedes, ¿no? Si lo haces bien, puedes ganar eh, el salario de dos meses de tu país. Exactamente. Que no está nada mal, quiero decir. No. No, pero... ¿Cuál es pero... el día de máximo drawdown? ¿Cuál es el día de máxima pérdida que, eh, que has tenido en los últimos este año, por ejemplo, o desde el momento que empezaste en serio con el Bitcoin, que fue hace, me comentaste, hace seis meses, ¿no?, aproximadamente. Sí, más o menos. ¿En este periodo de, en este tramo de tiempo, seis meses, el drawdown máximo, la máxima pérdida a la que llegaste al día? Fueron 500 dólares. Fueron dos operaciones negativas. ¿Recuerda, recuerda, recuerda, ¿Recuerdas este día? Sí. ¿Cómo lo pasaste? La pasé mal porque fueron operaciones en contra de la tendencia. Se me fue. De hecho, se me fue la operación. Y, y era una compra. Y luego empecé a vender. Y fue un día bastante... Pues bastante negro. Uh -huh. Pues me sirvió mucho, ¿eh? Me sirvió mucho en el aspecto de que... vaya si yo hubiera podido operar más contratos, los hubiera vendido. <risa> Pero, pues, tenía esta limitante, entonces ahí cerré la computadora, me fui, y en la noche que hice mi análisis de lo que había sucedido, me sirvió mucho para entender que, que fue un día emocional, que el que se me ha ido la operación me afectó psicológicamente, y, y que operé, que no seguí mi plan. Entonces, este Ajá. día hace como cuatro meses, me sirvió bastante. De hecho, ese día rompí… No, con ese día rompí el step 1 de la de la, la prueba, prueba y tuve que hacer un reset. Aquí me gustaría hacer mucho encantillé en lo que comenta uh, Pedro en, en la entrevista, y es analizar no solamente las operaciones ganadoras o centrarnos exclusivamente y únicamente en lo que estamos haciendo bien sino sobre todo analizar las cosas que por alguna otra razón se nos van de los manos, es decir cuando tenemos un día en los que nos falla la disciplina o cuando tenemos una uh, una, una operación que hacemos fuera de nuestro trading plan analizar detalladamente ¿no? estas, estas situaciones, estas acciones que cometemos Uh, por el impacto de las emociones o por fallos de disciplina y el camino más correcto, el camino más corto hacia la consistencia eh, básicamente consiste en, en analizar, en ir haciendo ensayo error, ¿no? en analizar uh, nuestros errores, intentar evitar hacer los mismos errores y uh, potenciar las habilidades eh, buenas que, uh, que, que tenemos. Eh, nada más, yo creo que con esto podemos resumir la entrevista, espero que te haya gustado. Además he invitado a Petro a nuestra comunidad de traders de uh, Fx de los traders que operan con el order flow eh, que llevamos a través de Discord. Si quieres unirte es completamente gratis, ahí también pasamos operaciones e intentamos uh, crear una comunidad donde la gente ayuda unos a otros, así que dejo la descripción eh, de este vídeo el enlace. Eh, con el cual puedes unirte completamente gratis. Eh, si quieres agilizar tu proceso de aprendizaje y aprender una estrategia de Scalping que sirve perfectamente para uh, pasar una prueba de fondeo, eh, te recomiendo también echarle un ojo a la formación de Trading con flow a través de la plataforma Atas, que impartimos a través de Armag Fx. Tenemos a varios alumnos uh, que han pasado la, la prueba de, ya de varias empresas y yo creo que si tu objetivo es justamente ir a por una cuenta fundeada esta formación te puede ayudar muchísimo. Nada más. Eh, espero que el vídeo te haya resultado útil. En tal caso, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perder los siguientes vídeos que iremos publicando en este canal. Y nada, te deseo un buen día. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Chao.